Vamos a otra información, una movilización de padres de familia de 50 unidades educativas, demandan infraestructura y también denuncian que se ha distribuido a sus hijos, a los estudiantes, el desayuno escolar en mal estado. Veamos. Alcalde, póngase la mano al pecho, estamos exigiendo una demanda justa estructura. Estamos exigiendo muchos pedidos. Las cámaras de seguridad especial para los niños. Alcalde, ya basta. Póngase la mano al pecho. La próxima semana, si no los atienden hoy, nos vamos a hacer piquetes de huelga de hambre. tiene la capacidad de recibirnos, no puede recibirnos a una reunión, a una audiencia abierta, Qué lamentable, a, a la educación lo pone a tercer nivel, estamos en estado de emergencia los padres de familia del distrito periférica, somos más de 50 unidades educativas, lamentablemente esto, este, esto es lo que hace la policía con nuestras mujeres.